Hola, hola chicas, buenas tardes Vamos a ver quién se conecta por ahí Y vamos a ver qué tal nos queda la conexión a esta hora Buenas tardes, ¿cómo están chicas? Yo por aquí para enseñarles más florcitas No he tenido tiempo Es increíble, ¿no? Es increíble decir que no he tenido tiempo, pero es verdad, no he tenido tiempo. Realmente las cosas de la casa me absorben totalmente. Me quedé, lógicamente, sin la persona que me ayudaba. No tengo mi mamita tampoco. La mayoría sabe que yo vivo con mi mamá y ella se quedó en Chiclayo. Y entonces tengo que organizar toda la casa, organizarme con las tareas de Salvador, que tengo un hijo pequeño de 7 años. Las grandes, felizmente, que ellas estudian solas, pero al, al chiquito sí, y le mandan la cantidad de tareas, no se imaginan. Hola, Lastenia, Sally, Miles, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo quisiera tener esos sellos. <risa> sí, estos sellos son de Helper. Esta es la Large Sweet Peony. Esta es con la que hice estas hermosas flores. Todas las flores que les estoy enseñando son eh, proyectos que ya hice, ¿no? La mayoría también ha hecho conmigo en los talleres y bueno, y las que no lo han hecho, lo van a aprender ahora. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Yo tengo, bueno, en realidad quiero tener la mayoría de los sellos de Helford. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Les contaba que hubiera querido conectarme días antes, pero no he podido. Todavía no llego a organizarme completamente para que mi casa funcione como tiene que funcionar, como siempre ha funcionado, donde la casa esté limpia, la comida hecha a las 12, yo no sé cocinar. Ay, si les contara todo lo que vivo todos los días. Pero bueno, es parte de aprender, porque estoy aprendiendo muchísimo de esta cuarentena. Así que ya, ya no les cuento más mis historias. <risa> hola, hola, Sandrita, Marta, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están? Ay, qué bueno verlas por ahí. Entonces, hoy día vamos a aprender a hacer esta Sweet Peony. La mayoría la tiene, la que no, ya sabe yo con quien le he comprado todos mis, mis sellos y mis troqueles es a la señora Vidalina. Sé que tiene ella todavía, así que cuando terminemos la cuarentena, le preguntan a la señora violina si todavía tiene los sellos. Estos son con los que vamos a trabajar ahora. es de Lash Sweet Peony. Me encanta porque con esta pude hacer los botoniers, ¿se acuerdan? Los botoniers. Esta les podemos poner un alfiler aquí atrás y ponerlo como un detente en el pecho, ¿no? O una cintita para ponerlo acá en la mano. Miren qué bonita queda. ¿Mm? Entonces, estos son los famosos botoniers que yo hice y eso es lo que voy a enseñar ahora. Las trabajé con esta flor, con la Sweet Peony. Recuerden que los troqueles y los sellos y los troqueles de Helfer vienen por separado. Vienen los sellos separados y el troquel por separado, ¿ya? El sello, el empaque es más gordito, así como lo ven, y el troquel es más delgadito, ¿ya? Eh, Tienen que comprar los dos mm, en en algunas ocasiones no por ejemplo en este en este si ustedes quieren ahorrar si sí podrían comprar solamente el sello lo importante es el sello porque como es grande la flor podrían cortarla y les gusta cortar ribetearla y ya está como lo que yo he hecho aquí no yo he sellado he sellado con esta de acá con el coffee siempre me preguntan con cuál sellas me gusta bueno en realidad puede sellar con cualquier color pero me gusta ahora les voy a enseñar con estas tintas que voy a pintar, que como quede el acabado con el, el Arcaibal, el Coffee, ¿ya? Van a disculpar que mis uñas no están como siempre, ahora cocino, lavo planchado todo, entonces ya no pueden estar ni pintadas <ríe> y están manchadas porque ando pintando, ando haciendo cosas. Bueno, entonces con este hemos trabajado el sello, ¿ok? Ya, pero ustedes pueden sellar de cualquier color. Miren, estas por ejemplo las la he sellado con el Paradise Teal, ¿no? O sea, ustedes va a depender de lo que eh, quieren, cómo, salga, cómo quieren que salga la flor. Hola, hola, hola, hola, sí, cuéntanos, hola, hola, ¿quedará grabado? Sí, queda grabado, no hay problema, no se preocupen, queda grabadito. Entonces, sí, efectivamente, estos son el sello y el troquel con el que vamos a hacer hoy día la florcita, ¿ya? Esta es nuestra muestra, hay muchas formas, estaba buscando, mi... tengo unas flores de muestra diferentes, con diferente eh, boleado, las llevaba ahora cuando trabajaba en la feria y no las encuentro, no sé dónde andan, quería traerlas, pero no sé dónde andan, así que, si la encuentro me vuelvo a conectar más tarde y, les, y se las enseño pero hay varias formas de, de de bolear o modelar nuestras flores ¿Ya? voy a usar este de aquí, bueno aquí viene el modelo grande y viene el modelo chiquito así como lo ven acá, así y la hoja que viene es una hoja así alargadita ya, pero no la voy a usar yo es esta la hoja ahí está esta es la hojita yo ya tengo varios sellos no esta es la hojita vamos a dejar unas cuantas hojitas acá unas cuatro hojitas pero yo ya les he dicho que la que a mí más me gusta es esta de aquí ya cuando yo he hecho esto lo he hecho con la, la hojita está la leaf. ya pero vamos a pintar ambas pero este sello viene con estas hojas ok listo entonces qué es lo que vamos a hacer primero voy a utilizar todavía no voy a pintar las hojas voy a utilizar esta, este sello de Hero Arts a ver si lo ven por ahí ahí está me gusta porque este sello viene con tres colores en el mismo tampón los voy a enseñar ahí miren qué bonito y es más o menos la técnica que usamos para pintar las flores colores un poquito más claros medianos y un poquito más oscuros lo ven ahí ¿Sí? Estos son de Giro Art. Se los compré a mi amiga Rosemary de Trujillo cuando fui a dar talleres allá. Eh, me gustaron, entonces compré dos colores: dos tampones. Este de aquí y este que es un poquito más oscurito ¿Lo ¿No ven? Se parecen un poquito, pero no son exactamente los mismos. ya. Y este de acá también tiene tres colores diferentes. Entonces, ahora quise eh, enseñarles este tipo eh, de tampón para que vean la diferencia, ya, y yo siempre lo que hago es probar primero la tinta, en este caso voy a agarrar el tampón así y voy a probar así la tinta, miren, ahí se salió esto, se salió, vamos a dejarlo por ahí, a ver, miren, ahí están los tres colores que viene el tampón, ya, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. Ahí están los tres colores que viene el tampón. Entonces, lo que voy a hacer primero es pintar del más clarito, que viene a ser este, al más oscurito. ¿Ya? Puede ser de un lado a otro. La idea es que sean tres colores diferentes. ¿Ya? A ver, aquí se ha salido el tamponcito. Entonces, vamos a agarrar los deditos. Ahora voy a usar deditos. Voy a usar este primer dedito. Y voy a comenzar a pintar. Voy a agarrar primero este, el primerito. ¿Ya? Descargo un poquito y pinto. De adentro hacia afuera, así. ¿Sí? Estoy agarrando el primero, este. Pinto de adentro hacia afuera, así. ¿Ya? Luego agarro otro dedito. Agarro el siguiente color, se están saliendo aquí, descargo un poquito y pinto la otra mitad que queda, la otra mitad no, la otra parte. Y por último...